Bueno, eh, muy buenos días para todos, eh, los saludos. Soy Adriana Ceballos, Directora de Desarrollo de Programas del TICTAC, que es el tanque de pensamiento de la CSIT. Eh, hoy tengo el gusto de presentarles un webinar que hacemos dentro del programa Alianza 80-180, que es nuestro programa dedicado a temas de IoT. Y nuestra charla de hoy es ¿Dónde vive el valor en IoT? Y tenemos unos invitados muy, muy especiales eh, de NAE, que es una consultora en temas de telecomunicaciones, eh, que son miembros de la Alianza y que nos han acompañado en esta iniciativa desde el principio. Muy buenos días para todos. Eh, entonces, empiezo contándoles un poquito la dinámica de la charla. Eh, nuestros speakers van a hablar por aproximadamente 45 minutos. Luego tendremos 15 minutos de preguntas. Por favor, quien quiera hacer una pregunta, formúlela y escríbala en el chat de este WebEx y nosotros iremos organizando por orden para hacerlas al final. Ahora sí, eh, sin más preámbulo, les presento a nuestros eh, speakers de hoy. Eh, primero, Joaquín Guerrero, director de NAEP en Sur y Centroamérica. Como les decía, NAEP es una empresa dedicada a la consultoría en temas de telecomunicaciones y ha trabajado para los principales grupos de industria de ambos lados del Atlántico, Telefónica, Claro, Tigo, Vodafone, Entel y muchos otros. Eh, el expertise de Joaquín se centra en la definición de productos, en el diseño y despliegue de infraestructura, la transformación IT y los nuevos modelos de negocio. Nos Bienvenido Joaquín. Eh, nos acompaña también Marco Antonio Sainz, es consultor experto en IoT y Smart Cities de NAE también, y Víctor Drovinic, mi gran, gran amigo, eh, que me ha apoyado en, en todas estas iniciativas desde el día uno, eh, gerente general de, de NAE Colombia. Entonces, ellos tres nos darán una charla muy interesante eh, alrededor de estos temas. Víctor, sin más demora, te cedo la palabra. Y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Vale, gracias. Si sí, quieres, Marco, voy poniendo la presentación mientras... Yo quería darles unas palabras de, de apertura, o sea, para NAE... Es muy importante eh, la promoción del IoT en Colombia, porque creemos que es un tractor económico para el país. Estamos contando en otras charlas y cuando con Adriana concebíamos la idea de la alianza, que eh, el IoT no es una cosa pasajera, no es una moda que vemos y pega, el IoT ya está, y se lo vamos a demostrar en la charla con pasos que... Y yo siempre digo dos cosas muy importantes. El IoT vino para quedarse, es una realidad, y el IoT es para todos. El primero que pega es competitiva y estamos aquí en Colombia y en la región de eh, lograr que eh, esa ventaja competitiva que nos brinda el IoT y también hay que perderle un poco el miedo, porque los casos de uso suenan como a la NASA, pero en realidad son de muy fácil aplicación y son cosas que cualquier industria está al alcance. Y nosotros nos encargamos, entre otras cosas, de ayudar a que eso se vuelva realidad y hacerlo costo eficiente. Entonces, simplemente recalcarles que estamos muy emocionados, muy contentos de estar aquí. Y espero que disfruten mucho, hagan muchas preguntas. Este espacio también es para ustedes. Y sin más, pues les cedo la palabra a mis compañeros para que nos cuenten un poquito sobre eh, el 5G. ¿Dónde vive el valor del 5G? Y para nosotros es el IoT. Ok, pues eh, muchísimas gracias, Víctor, por, por invitarnos a estar con, contigo en este evento y muchísimas gracias a ti, Adriana, por, por organizar el evento y por eh, tu, tu amabilísima presentación. Eh, como ha dicho Adriana, soy Joaquín Guerrero, soy director en NAE y tengo la, la gran suerte de poder estar aquí hoy con vosotros pues para hablaros junto con Marco de, de nuestra visión, de la visión de NAE de, de cuál es el papel, de cómo se imbrica eh, el 5G, eh, esta red en la que estamos empezando a vivir, con el Internet of Things, esta tecnología, esta familia de tecnologías con la que ya eh, hemos dado los primeros pasos y en lo que estamos pues, a punto de entrar ¿no? en, una, en una fase de, de multiplicación. Yo voy a contaros de manera eh, muy rápida y muy sucinta eh, cuáles eh, son las principales eh, características del 5G en su relación con IoT y a continuación eh, le daré paso a Marco, que sabe muchísimo más que, que yo eh, y nos contará casos concretos de, de cómo se está usando la tecnología IoT y cómo pues, eh, algunos de nuestros clientes eh, pues están construyendo, como decía Víctor, esa ventaja competitiva, ¿no? alrededor de esta, de esta tecnología. Así que, eh, adelante, Marco, tú que, con, que controlas la presentación, eh, si, si pasas a, a la primera slide. Perfecto. Esta es la, la agenda eh, que vamos, que vamos a, a revisar, como os digo. Yo os contaré, eh, pues, eh, los aspectos eh, relacionados con el 5G y Internet of Things. Eh, adelante, Marco, por favor. Eh, la pregunta de dónde vive el valor no es, eh, no es casual, es evidente que ataca a una de las grandes dudas ¿no? que tiene la, la industria eh, con respecto a para qué sirve el, el 5G. ¿no? Eh, hay claramente un, un valor, un grupo de actividades, un, un potencial sobre el que vamos a hablar que está muy relacionado con lo que aquí se ve. Aquí lo que se ve son personas, esencialmente, No es una ciudad eh, llena de personas. Pero claramente hay otro reverso en la, en la tecnología que dibujamos en, en la siguiente slide, eh, que, que son las cosas, ¿no? en, en este caso pues un, un gran tren, concretamente alemán en este caso. ¿no? Las cosas, eh, un tren que está en mitad de una infraestructura que como veis pues es extraordinariamente compleja, ¿no? que incluye vías, eh, electricidad, energía, señalización, medios de transporte y a su vez personas ¿no? que están dentro dentro de ese, de ese tren. ¿no? Eh, efectivamente, ¿no? eso es eh, lo que supone 5G. 5G <coughs> intrínsecamente, eh, en su promesa de valor, en, digamos que desde su mismo origen, pues ahora hace más, algo hace más de 10 años, eh, supone un, un cambio radical ya que está pensado para poder conectar cualquier cosa, cualquier dispositivo. Por eso es una tecnología que trasciende en ese sentido eh, pues, eh, a las Gs, a las generaciones anteriores que estaban eh, eh, esencialmente pensadas pues, para conectar a, a las personas. Y vamos a ver que esos casos de uso asociados a, a escenarios de conexión de cosas mixtos, eh, cosas-personas, son los que dan el valor precisamente a, a, a esta, nueva, esta nueva tecnología. Esta es una manera que nosotros solemos usar de, de pintar eh, el, este, este mapa, esta, esta idea conceptual de, de los casos de uso en el que identificamos eh, tres, eh, tres grandes columnas que son el tipo de comunicación, las entidades que se comunican, eh, dos humanos, un humano y una máquina o directamente dos máquinas. ¿no? Y a partir eh, de ahí, pues sobre ellos identificamos distintas familias de casos de uso que van pues, desde la conducción autónoma hasta lo que podría ser la evolución de la comunicación persona a persona como la realidad virtual y la telepresencia. ¿no? Algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, pero eh, yendo un paso, un paso más allá. Como veis, el mapa eh, de, de posibilidades es, es muy amplio y si hiciéramos zoom en cada una de estas cajitas por ejemplo, comunicación vehículo a vehículo o automatización industrial, pues abriríamos también un, un, un universo ¿no? de, de una complejidad eh, más que interesante. Si pasamos a la siguiente, vemos cómo eh, toda esta complejidad de, de casos de uso, de posibilidades, dentro de, de la idea original de 5G, se ha mapeado a tres características básicas ¿no? que se representan con, con este habitualmente con, con este triángulo, ¿no? este triángulo de las características tecnológicas y eh, los posibles casos de uso, ¿no? que es una manera diferente de contar la historia, en este caso, pues apuntando a la, a la tecnología. Tenemos tres vértices. El vértice superior corresponde a lo que se conoce como Enhanced Mobile Bot Band, eh, banda ancha mejorada, que es claramente, eh, está claramente enfocado hacia los servicios para, para las personas. Y eh, los vértices inferiores, lo que sería la base de este triángulo, eh, es, son eh, dos eh, soportes tecnológicos, dos drivers, que están esencialmente asociados a, a, a la comunicación entre las máquinas. Por una parte, las comunicaciones masivas máquina a máquina, en las que estamos hablando de densidades de miles o incluso millones de sensores por, por kilómetro cuadrado, densidades hasta ahora fuera del alcance de cualquier tecnología comercial. Y por otra parte, estamos hablando de comunicaciones ultra fiables, de muy baja latencia, es decir, de un retardo mínimo, eh, que están también asociadas a permitir la eh, automatización eh, de, de, procesos, de procesos industriales, o eh, de, de procesos eh, que hasta ahora pues, estaban fuera del alcance de la tecnología, como el coche autónomo o eh, cosas relacionadas con la, con la movilidad. Entonces, si os parece, ahora vamos a hacer un zoom muy breve, ¿no? sobre lo cual sería esa, la base de ese triángulo, ¿no? Es decir, las comunicaciones máquina a máquina en la que, en la que evidentemente se inscribe el Internet of Things, ¿no? Eh, si, quieres, si quieres, Marco, por favor, efectivamente, pues aquí estamos hablando de una de las características eh, de la base del, del triángulo, lo que se llama comunicaciones eh, de, de ultraconfiables, ¿no?, de muy baja latencia y también podríamos hacerlo, ¿no?, pues de las comunicaciones eh, masivas máquina, máquina, máquina. Aquí tenéis una lista muy, muy breve y fácil de ver, ¿no?, de, ...de las principales características ¿no? que nos ofrece el estándar 5G... ...cuando esté completamente desarrollado, eh, pues eh, con, con relación a, a, la tecnología, a la tecnología actual. Quiero de, de, re, destacar solo cuatro en, en este momento, que es la ultra baja latencia. Estaríamos hablando inicialmente de entornos entre 2 y 5 milisegundos, ¿vale? y eh, también la altísima, la altísima densidad de, de dispositivos que se podrán conectar por, por kilómetro cuadrado, más de, de un millón, y como os digo, es para una tecnología móvil pues una dimensión inaudita. Por supuesto, estaremos hablando de, de, también de aumentos en la capacidad de descarga, que es el parámetro que, digamos que actualmente eh, eh, pues más se les pide a las redes, a las redes móviles, y también eh, se trata de dispositivos modernos que usan la tecnología más eficientemente. Estaríamos hablando de un 90% menos de, de consumo en los terminales y a, estaríamos hablando también de una red, eh, varios órdenes de magnitud más eficiente que, que las redes actuales, eh, en lo que se refiere al, al kilovatio hora por, por terabyte o terabit, ¿no? que es el, el indicador ¿no? con que se miden estas esta cosas. Si pasamos a la siguiente, aquí tenéis efectivamente pues, eh, eh, algunos eh, casos de uso de estas dos características que os mencionaba. Claramente, eh, la característica de comunicaciones masivas, eh, máquina a máquina, encaja perfectamente con el IoT masivo. Que es algo que también vamos a explorar hoy, ahora cuando, cuando Marco nos, nos lo explique. Estamos hablando de... Aparte de wearables, que, que también pues, estamos hablando de redes de sensores muy, muy amplias, distribuidas tanto por una ciudad o un territorio como pues, por un, un entorno fabril o un, o, un, o un almacén. Y como señalaba, eh, la, eh, las características de, de ultrafiabilidad ultra y muy baja latencia eh, pues nos, nos permiten abordar eh, procesos de una complejidad que hasta ahora estaban fuera del alcance. De, de, de, ...de lo que es razonable manejar, ¿no? Pues eh, estaríamos automatizando eh, procesos industriales directamente, ¿no? con, con miles de sensores y en los que la, la, la, el retardo, pues es, es, es claro. Entonces, eh, estas dos características nos abren eh, un, un, un nuevo universo, ¿no? Que es donde efectivamente tenemos que conseguir hacer aflorar el valor y como industria... ...pues conseguir monetizar ¿no? esta, esta nueva oportunidad que tenemos delante de, de nuestras manos. La conectividad a las personas, que como os decía, está asociada al, a los casos de banda ancha mejorada... <coughs> ...corresponde a, a los pasos que estamos viendo y ahora vamos a hablar de ellos... ...y también es una potente palanca de monetización para la industria... ...pero ahí digamos que el juego es en este momento esencialmente una prolongación de las tácticas más por más... ¿no? Pues con las que estamos familiarizados, y que, bueno, pues eh, algunas evidencias tempranas de algunos mercados como Corea, pues indican que empiezan a, a funcionar. Entonces, si os parece, vamos a hablar ahora de la madurez de, del 5G. El 5G es una tecnología eh, que, está, que está empezando, pero estamos teniendo, incluso esta semana, estamos teniendo muy buenas noticias y noticias muy esperanzadoras al, al respecto. Eh, yo creo que nadie eh, va, va a, a no piensa ya que el 5g no va a suponer un, un gran impacto a nivel económico insisto en nuestras manos como industria está en conseguir maximizarlo y que ese impacto se traslade a la, a la sociedad en su conjunto que es el que es el el objetivo que, que debemos debemos tener y eh, muy buena parte de ese valor, pues eh, aquí estamos viendo cifras que rondan el 66%, eh, estamos aquí a, hablando de, de, de, de 190 millones de suscriptores para los próximos años, ¿no? eh, según los datos de Ericsson Mobility Report, eh, va a venir eh, asociado precisamente a, a los casos máquina máquina e Internet of Things. De hecho, para los operadores europeos... Eh, Hace ya bastantes Qs, bastantes meses, que la única categoría que crece, eh, Q tras Q, en, en su portfolio, en, en su número de, de altas de, de servicios, está asociada precisamente a las comunicaciones máquina a máquina, en el machine to machine y en el internet. El internet to si pasamos a la siguiente. Aquí, muy rápidamente, un vistazo muy breve. Luego, si queréis, en el debate pues eh, podemos… Podemos eh, entrar eh, en algún detalle más. de ¿Cuál es el Estado? Pues en algunos países que pueden ser referentes, eh, el Reino Unido eh, pues fue el primer país en Europa en tener a todas sus redes comerciales eh, con, con, con 5G desplegado y en funcionamiento. Esto pues pasó a finales del verano del 2019 e incluso fue el, el primer mercado en un que un operador móvil virtual… Empezó a ofrecer servicios servicio 5G. También Europa, Suiza, cuenta con un despliegue bastante interesante de 5G, usando un mix eh, bastante complejo de, de tecnologías que les está permitiendo declarar un 90% de cobertura en, en población y eh, enfocar, y esto es especialmente relevante, también un, un despliegue de fixed wireless access eh, bastante, bastante interesante. Si miramos en, hacia otros continentes, eh, pues eh, nos encontramos aquí con las que probablemente sean las principales referencias en el mundo ¿no? para la tecnología 5G. Por una parte, China, eh, que es eh, con 6,7 millones de suscriptores, pues es el principal mercado del ¿no? 5G en este, en este momento y es claramente una apuesta estratégica y nacional el, el, el 5G. Eh, estamos viendo despliegues eh, pues, de una escala inconcebible. Y Corea, que es de un tamaño por población y superficie pues más eh, manejable, que es, de hecho, el, el, el mercado más maduro en lo que se refiere al despliegue de esta, de esta tecnología. Estamos hablando que en algo más de un año se han desplegado en torno a 115.000 estaciones base en el país, que están dando una cobertura eh, de, del 95% de la, de la población y eh, están generando pues ya números bastante apreciables de, de suscriptores de, de, de 4G. Y luego también tenemos Estados Unidos, eh, donde digamos que hay grados de madurez diferentes, pero es claramente un referente en el despliegue en bandas milimétricas, en la frecuencia de 26 eh, GHz, donde pues, se están consiguiendo... Eh, pues velocidades de descarga muy altas, es un caso claramente de Enhanced Mobile Pro como mencionábamos antes y también recientemente, hace unas semanas, eh, T-Mobile ha puesto en marcha su, su, su red en bandas bajas, en la banda de, de 600 que eh, también es un caso eh, claro de éxito en cuanto a lo que se refiere al tamaño de red y en una, una frecuencia, frecuencia tan baja. Y para el final de lo que os quería contar pues hemos eh, incluido eh, dos países que no podían faltar, ¿no? que son España, por una parte, y por supuesto, por supuesto Colombia. ¿no? Eh, bueno, en España eh, se viene trabajando, el 5G, como en el resto de los países europeos, es una apuesta estratégica del, del Estado, de, del gobierno, y los operadores pues, están, están secundándola. España es, según los informes de la Unión Europea, el país de Europa donde más pruebas piloto y más casos de uso se están testeando en, en este momento. Eh, nosotros estamos colaborando con, con distintos clientes, eh, pues precisamente en la puesta en marcha de ese, de ese plan nacional y somos parte de uno de los consorcios que, que realiza eh, esa, esas pruebas piloto que os mencionaba. Eh, esta semana hemos tenido una muy buena noticia, y es que eh, después de un año que Vodafone comenzó la, la comercialización del servicio, pues el resto de los operadores eh, han puesto en marcha su red 5G. Así que en este momento tenemos cuatro redes 5G operativas en, en España. Aparte de la de Vodafone, que ya os digo fue la primera, Telefónica, eh, Orange y MásMóvil, pues ya están ofreciendo servicios 5G en España de manera comercial. También, pues, como señalaba, con un foco inicial en el JAS Plan, pero eh, todos estos casos de uso que se están definiendo, pues, sí cobren una buena parte, ¿no? pues, de los eh, casos de uso que os hemos mostrado antes y en particular, los relacionados con IOT. Y, bueno, tenemos el caso de Colombia, donde también, pues, eh, tanto el Estado como el, el Gobierno como, como los operadores están haciendo importantes esfuerzos, ¿no? pues, para, para avanzar en la… Primero en las pruebas y posteriormente en el despliegue de esta, de esta tecnología. Y eh, también esta semana hemos tenido la noticia ¿no? que, que DirecTV pues, acaba de anunciar el lanzamiento de un servicio eh, FICE Wireless Access, un servicio de internet fija inalámbrica, eh, también basado en, en 5G. Lo ¿no? que yo creo que también es una excelente noticia para, para el país. Y yo creo que aquí… Eh, hasta aquí os quería contar, si no, si no me equivoco, ¿verdad, Marco? Y ahora sí sigues tú contando con, con, con los casos específicos de IoT. Eh, si quieres, muy brevemente y por recapitular, eh, estamos en la fase inicial, como os he contado, pues eh, ya empezamos a ver, empezamos a ver eh, despliegues importantes con millones de, de clientes, pero tenemos que ver cómo, cómo evoluciona. Inicialmente, los esfuerzos se están enfocando en el caso asociado a las personas en la banda ancha mejorada, pero, eh, como industria, tenemos que estar a la altura de ese gran desafío que suponen los casos orientados a las máquinas, en concreto, pues, el Internet de todos los días. Estamos eh, también eh, pendientes de cómo va a ser la experiencia de usuario de estos nuevos servicios. La buena noticia es que ya empieza a haber terminales. Pues Hoy repasamos la oferta de terminales en España y estamos teniendo ya terminales eh, 5G compatibles eh, en la banda de los 200 euros, que es sensiblemente inferior al precio medio de venta de España. Es decir, tenemos terminales que son abordables y estamos esperando que el próximo día 15 pues Apple anuncie su, su, su iPhone 5G, que como es habitual, no, pues eh, cambiará las reglas del juego ¿no? en, esta, en, esta, en esta industria. Y, de nuevo, hacer hincapié en lo que nos va a contar Marco ahora, eh, tanto la, la, el Internet of Things como los casos asociados al transporte, la robótica, la salud, la industria, son claves pues, para que esa promesa de valor que nos estamos haciendo a nosotros mismos como industria y a la sociedad pues se pueda capturar. Así que, adelante, Marco. Muchas gracias Joaquín. Eh, gracias eh, Víctor y Adriana por promover este este webinar en el que bueno eh, vamos a vamos a hablar también una parte de IoT en concreto porque todo esto que, que nos ha contado Joaquín realmente eh, es, es algo que está que está empezando con el con el 5G es una red que ya va a estar o es una generación de red que ya va a estar preparada nativamente para soportar una serie de servicios que algunos eh, pues ya se están montando con las tecnologías que tenemos a día de hoy. Y esto es un poco lo que, lo que quería yo contar, eh, que en parte eh, va a sonar de lo que ha estado contando Joaquín y un poco va en la línea de, de, de darnos cuenta que realmente eh, de lo que promete el 5G, entre comillas, hay, hay muchas cosas que ya el, el IoT y lo que antes llamábamos el Machine to Machine, pues ya están, están dando sus frutos. Hay ciertas, eh, por sacar aquí un, unos ejemplos, hay ciertas cosas que ya, que ya se están haciendo como es despliegue masivo de, de sensorica en, en tecnología Naroban IoT, que en realidad es, es una tecnología que ya está dentro de la familia de, de lo que se llama 5G, la quinta generación, y que son, eh, digamos, verticales o, o aplicaciones que a día de hoy ya son una realidad. ¿Qué está permitiendo esto? Pues que con ese despliegue masivo de, de dispositivos se vea realmente si todo eso que, que promete el 5G se, se va cumpliendo. Y nosotros lo estamos viendo. Estamos viendo en varios proyectos que la cobertura es mejor en dispositivos que se meten debajo de una arqueta por ejemplo, para, para medir eh, caudales de agua, o que en la duración de la batería, cuando nosotros habíamos tenido tantas dudas en, en prospección de, de equipos, eh, porque el fabricante te decía que, que el equipo aguantaba eh, cuatro años en ciertas condiciones, pues estás viendo realmente cuál es la duración eh, de, de la batería. Y con Narroban IoT, Realmente sí que sí que se está cumpliendo esa, digamos, esta promesa. Por otro lado, en lo que comentaba Joaquín, que a nivel más de, de usuario, sí que realmente ya estamos viendo que, que se puede coger un, un terminal eh, 5G y, y comprobar que realmente estamos alcanzando velocidades muy altas y, un, y la experiencia del usuario en, la, en el consumo de contenidos bastante importante. Pero bueno, yo lo que, lo que me voy a centrar aquí es en explicar un poco lo que, lo que nosotros estamos haciendo como NAE, principalmente en, en España. Y quería empezar por, por esta experiencia que estamos llevando a cabo en uno de los principales operadores de, de España, eh, en el que se está definiendo la, el caso de uso del coche conectado. Esto enlaza eh, con, con esa, ese vértice eh, del que hablaba antes Joaquín, que es en el que realmente el 5G va a aportar algo muy novedoso, que son latencias mínimas y una, digamos, conectividad a nivel de dispositivos muy alta, una densidad de dispositivos muy alta. El coche conectado requiere obviamente tiempos de respuesta muy, muy bajos, requiere analizar información sin, sin que haya un retardo que te, que te impida actuar con, con rapidez y aquí hay una parte tecnológica que es la que, la que nos va a permitir el 5G y eso es una parte de lo que se está analizando en, en la etapa de conceptualización y puesta en marcha de, de este piloto y luego hay otra parte que tiene más que ver con el negocio de asegurarnos que, que el negocio es un éxito en este caso para, para el operador que lo va a montar y para eso, eh, donde, donde tenemos que fijarnos sobre todo es en el ecosistema de PARNO. Eh, NAE está trabajando en, en definir muy bien cuál es el ecosistema sobre el que se va a montar este, este caso de uso, porque el, el, digamos que el servicio tiene que funcionar, tiene que tener una, una base tecnológica muy fuerte, pero además tenemos que asegurar que una vez que lo pongamos en marcha, de esos revenues que van a ayudar a, a justificar toda la inversión que se está haciendo en, en las redes 5G, que es una inversión muy grande. Entonces, ese es un, un proyecto que está directamente relacionado con el 5G. Y luego tenemos otro, en, en otro gran operador que, que está, en, en su momento, estaba interesado en, en hacer negocio con, con el tema de las Smart Cities, a, había un concepto, pues esto empezó hace unos cinco años y había un concepto que era el de las Smart Cities que empezaba a darse claramente que, que iba a ser negocio. La tecnología estaba, el, el IoT o en su momento lo que se llamaba el M2M eh, existía y lo que empezamos a, a ver con, con este operador es que eh, primero pues, eh, había que ordenar un poco los recursos a nivel interno dentro de, de la compañía había que alinearse eh, con, con todas las directivas, le, le, los estándares o los intentos de estándar que había en ese momento, eh, principalmente a nivel, a nivel europeo. Y luego, una vez más, eh, ordenar un ecosistema de o crear, porque se creó desde cero, un ecosistema de partner en el que eh, apoyar todo lo todo que era la propuesta de valor básicamente seguimos un, una serie de pasos, empezamos haciendo un benchmarking de qué eran las Smart Cities a nivel de, de negocio, de tamaño de la oportunidad, había que convencer internamente en, pues, para hacer una serie de inversiones y en esta parte pues, se, se hizo un poco todo, todo lo que es el análisis de mercado y la, eh, digamos, la presentación interna de, de qué suponía esto a, a nivel de negocio. Quizás hoy, hablando del 5G, se ve más claro que todo esto es, es un negocio, el tema de desplegar sensores, de, de recoger información, porque toda esa información luego nos permite eh, hacer muchas cosas, sobre todo ser más ágiles y, y tomar eh, decisiones inteligentes, pero en aquel momento esa etapa era, era imprescindible. Eh, la segunda etapa... Abarcaba más el tema de, de seleccionar muy bien los dispositivos que, que se iban a desplegar y, y aquí eh, se pues enlace un poco con lo que comentaba antes. Venía ¿no? eh, eh, en eh, los fabricantes, organizamos un, una, una RFP para eh, obtener información del mercado en, en lo que se refiere a, a dispositivos, sobre todo, y luego una, una RFP en la que lo que pedíamos era una propuesta concreta. Esto era una fase de aprendizaje porque de los requerimientos que nosotros poníamos era curioso porque muchos fabricantes, eh, entre comillas, decían a todo que sí. ¿Cuánto va a durar la batería de un sensor que, que funciona con batería? Pues necesitamos que dure mínimo eh, cuatro años. Los fabricantes decían que sí. Pero claro, todo esto era muy complicado de, de validar y de, de probar. Eh, nosotros lo hemos, lo hemos ido haciendo pero en, en su momento tuvimos que hacer un filtro bastante exhaustivo para quedarnos con una shortlist para, también para, para hacerse una idea eh, empezamos con una lista de casi 200, 200 empresas que se dedicaban a hacer estas cosas en Smart Cities en, Smart Cities, en IoT o, en, o en, en negocios tradicionales lo que pasa que cuando hay una oportunidad de negocio de este tipo, pues empiezan a aparecer empresas, digamos, por todos los sitios. Nosotros hicimos un filtro y llegamos a una serie de fabricantes que iban a resolver cada una de las verticales que este operador quería, quería desarrollar. En paralelo a todo eso, lo que se hizo fue definir también todos los procesos internos que iban a hacer posible... El, eh, desde el despliegue de Sensorita hasta recoger esa información y hacer algo con ella. Y en esta parte había un, un reto muy importante que era el, el desarrollar una plataforma. En, había pues, cierta, ciertos dilemas en, que era mmm, desarrollar una plataforma desde cero, crear una plataforma en, basándose en algo que ya exista en el mercado o coger un, una solución que ya exista y ponerla en marcha. En definitiva, esto, lo, lo, que, lo que se pretendía con esto era recoger toda esa información que nos daban los sensores, combinarla con otra información que viene de otros sitios, pues eh, una aplicación móvil de un ciudadano que te da información, un, eh, unos datos abiertos de meteorología que te proporciona, bueno, pues, en este caso, la Agencia Española de Meteorología, Coger toda esa información, combinarla y ser capaces de, de, de tener unos outputs inteligentes, dándole al cliente algo que no tiene. En este caso, bueno, eh, en este proyecto se, se empezó por administración pública. Había otro escenario muy, muy importante que era el de la industria, en toda la parte de, automatiz de automatización de, de procesos industriales, pero nosotros empezamos por, por la administración pública. En este caso, al, a un ayuntamiento, a un gobierno, lo que hay que darles es información que a priori ellos no tengan, para aportar realmente valor. Y esto era una de las, de las claves que, con las que nosotros trabajamos. Bueno, el, el proyecto, digamos que llevamos ya cinco años y, y tiene perspectivas de seguir bastante, bastante más tiempo, ¿Por qué? Porque a día de hoy sí que este operador ya tiene un, una solución en el mercado que, que se ha desarrollado, se ha completado con, con siete verticales eh, diferentes. Hablamos de servicios de, de residuos, gestión de residuos eh, urbanos, iluminación urbana, meteorología, eh, temas de calidad del aire, parking eh, y algunas otras, eficiencia energética, etc. Todo, todo esto eh, se ha integrado en, un, en, una, en una plataforma que es capaz de hacer realidad eh, todo ese paradigma de IoT. Porque aquí lo que estamos haciendo es no solo desplegar sensores, sino coger esos datos que proporcionan los sensores y combinarlos para crear información de, de utilidad. Y voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros, con esta, con esta plataforma que, que, estaba, que estábamos desarrollando, lo que, lo que hicimos fue desplegar luminarias para dar un servicio de iluminación urbana. El servicio en sí, el servicio de iluminación urbana, es algo que un ayuntamiento ya gestiona desde hace muchos años. Hay proveedores que ofrecen eh, parolas más o menos inteligentes, pero lo que mm, se quería llegar aquí era a algo un poco más eh, complejo, elaborado, algo que aporte valor y que en definitiva, también hablando desde el punto de vista de negocio, pues eh, justifique el que un operador telco, en este caso, eh, se meta en un negocio que es completamente nuevo. El operador telco lo que, lo que quiere es ir más allá de proveer simplemente las comunicaciones. Y en este caso, eh, lo, que, lo que hicimos fue desarrollar un, un eh, gemelo digital de todos los elementos que, que el ayuntamiento tenía desplegados en su ciudad y, y elementos nuevos, hablamos de, de farolas, de lámparas, hablamos de todo lo necesario para, para el mantenimiento de esos servicios, pero hablamos también de elementos nuevos, como, como son los sensores que van a encender y apagar esos, eh, esas luminarias. Hablamos de, en, de que un operario puede salir a la calle con un terminal móvil y ver por, por realidad aumentada... Una farola y además de ver la imagen real de esa farola, puede ver una serie de información que está asociada a esa farola, como cuándo fue la última vez que se hizo el mantenimiento de, de esa farola, eh, ¿cuál, cuál es el, el nivel de gasto que, que tiene esa farola, no solo en kilovatios hora sino también en, en, en euros, porque conocemos la tarifa que se está aplicando a ese elemento en concreto, es decir, hay una serie de información que en el gemelo digital de, de esa farola, de ese elemento físico, está aportando mucha más información de la que realmente eh, alguien podría ser capaz de ver en un, en un plano o, o directamente en, en la calle. Todos estos elementos, esta, esta información, que en algunos casos es predictiva, hay, hay paneles que te están diciendo que cuando... Eh, tú estableces un límite de gasto para un área concreta, por ejemplo un barrio, si tú eh, te estás pasando ya eh, en el día 5 de mes porque la predicción para, para terminar el mes te está diciendo que ya vas a pasarte de, de, del gasto que tú habías previsto, pues se lanza una alarma, se envía un, un email, un SMS, un informe, lo que sea necesario porque disponemos de toda esta información. Y hay una, una clave en el IoT, que es todos los datos que nosotros vamos recogiendo, que seamos capaces luego de, de procesarlos y de, y de hacer algo con ellos. Este, este es un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, un poco en línea con lo que he comentado antes, aquí se hizo un, un poco una, una prospección del mercado, se habló con diferentes fabricantes, se buscó cuáles eran las mejores soluciones no solo en el aspecto económico, sino también en, en toda, toda la parte técnica. Y un aspecto muy importante, para que no se me olvide comentarlo después, que es la seguridad. Eh, obviamente, un operador telco de, de este tamaño tiene que hacer un, una auditoría de seguridad muy, muy exhaustiva, no solo en la parte de dispositivos, sino también en la parte de red, y también en la parte de aplicación. Si hemos desarrollado... Una, una aplicación que, que da forma a esa, a esa plataforma que comentábamos antes, todo eso tiene unas implicaciones a nivel de seguridad que hay que tener muy en cuenta. Eh, sobre todo porque estamos hablando de dispositivos que alguien puede ir, abrirlo y, y sacar esa tarjeta SIM o, o esa, en algunos casos esa tarjeta de memoria que, de que disponen para almacenar la información que luego van a enviar a, a la plataforma. Habrá casos de uso en los que eh, no manejemos información crítica, como es el de, el de un contenedor, que simplemente estamos midiendo cuál es el, la profundidad de, de llenado. O habrá otros casos un poco más delicados con los que también nos hemos encontrado. El caso, por ejemplo, de, de parking. El parking inteligente, eh, por ejemplo, para, para ver la ocupación de un, de un área concreta, se puede hacer de dos formas. Eh, Cogiendo sensores y poniéndolos bajo tierra y mirando si hay ocupación porque hay un coche encima o eh, con una cámara viendo esa, ese, ese área, si es una campa, por ejemplo, o un parking exterior y con inteligencia artificial siendo capaz de detectar si existe un coche o si la plaza está vacía. Eso se puede hacer, pero nos metemos en aspectos legales como son si esa imagen que está tomando la cámara, se puede enviar a una plataforma o la alternativa que es enviar solo a la plataforma la información de si hay coche o no hay coche y no enviar la, la imagen. Esto eh, relacionado con los aspectos legales. Bueno, pues todo, todo lo que es eh, aspectos internos y, y procesos, todo eso también se, se definió desde, desde cero para dar forma a estas verticales. Una vertical como es la de luminarias y eficiencia energética pues eh, requiere tener todo muy bien procedimentado. Eh, incluso el cómo se crean todos los elementos que son necesarios para, para esa vertical. Por ejemplo, ¿qué creo primero? El modelo de luminaria, luego la luminaria, luego la lámpara, luego el sensor que controla la lámpara. Todo eso tiene que llevar un orden porque toda la información va un poco encascada. Toda la información que, que tengo del sensor, luego la tengo que asociar a, a todo el resto de, de elementos. Bueno, este, este es un ejemplo. Otro ejemplo de, de algo que, que estamos poniendo en marcha precisamente ahora, es un proyecto que se va a entregar eh, en breve, es en, en la ciudad de Córdoba, en el sur de España, eh, un proyecto de telelectura de, de contadores. Aquí lo que estamos hablando es miles de contadores que por grupo reportan a un elemento que es un gateway, es un elemento, en, digamos, de, de comunicaciones que recoge todas las medidas de un, de un determinado grupo de contadores y las envía una vez más a la plataforma. ¿Qué hacemos en, en este caso? Bueno, pues eh, en este caso lo que se despliega es toda la red de contadores, se despliega también todos los elementos de comunicaciones, los gateways, y una vez que lo tenemos todo, en el lado de la, de la plataforma lo que hacemos es Establecer cuáles son los criterios para recoger toda la, todas las medidas, que sería el dato que, que pedía el cliente, originalmente el cliente, lo único que pedía era tener todas las medidas de, de lectura de contadores y eh, meterlo en un repositorio, un servidor FTP, que es algo pues, muy, muy conocido y muy antiguo, y de ahí ellos lo cogían y lo procesaban. ¿Cómo ha ido evolucionando este proyecto? Pues eh, realmente una vez que nosotros tenemos los datos en una plataforma inteligente específica para Smart Cities y tenemos además dispositivos que son capaces de, de comunicar datos en cualquier momento y, y en, en el formato que nosotros queramos, ¿por qué no hacer algo un poco más elaborado? Eh, es decir, cogemos esos datos de, de, de medidas de los contadores, además cogemos Cualquier dato que nos pueda entregar el gateway eh, de, de niveles de, desde niveles de batería hasta cualquier tipo de alarma, eh, pasando por, por eh, cuál es el estado del, del dispositivo, si ha habido una, una intrusión, si alguien ha abierto eh, la arqueta donde se encuentra alojado el equipo, cogemos toda esa información, la procesamos y como, y como salida somos capaces de crear no solo el informe con, con toda la evolución de las medidas de, de consumo de agua, sino que además somos capaces de crear unos cuadros de mando y, y, unos, y unas alarmas que nos van a avisar en caso de que haya algún tipo de anomalía. Y pongo un ejemplo. Hemos, hemos implementado, una de las cosas que hemos, que hemos implementado es un, un sistema que es capaz eh, de manera inteligente de ver cuál es el, el consumo habitual en un edificio y detectar cuando existe un consumo más alto de lo normal durante un espacio de tiempo. O, al contrario, en un domicilio particular normalmente hay consumo y de repente tienes tres días en los que no hay consumo. Bueno, pues eso nos puede generar alertas de que, de que ha ocurrido un, un problema con una persona mayor que de repente no hay consumo en su casa. Y eso puede ser un indicador para un servicio de emergencias, por ejemplo. En el otro caso, podemos estar ante un, una cuba porque no me están cuadrando los, los consumos normales con algo que está ocurriendo puntualmente. Si además eso lo combinamos con, con eh, sensores de medida de caudal, nos, nos podemos hacer un mapa de la red de agua, en este caso, y comparar lo que están siendo los eh, caudales de, de la red troncal, digamos, con los consumos reales de, de los diferentes domicilios, y podemos estar detectando fraude o podemos estar detectando fugas. Con lo cual, eh, como decía antes también Joaquín, en cualquier mm, vertical, en cualquier aplicación o caso de uso que nos metamos, bastante eh, un poco pueden salir miles de, de casos de uso. Entonces, bueno, también bueno, quería comentar, eh, antes de, de pasar ya a la parte final de, de la presentación, Quería comentar otro, otro caso que no tengo aquí eh, reflejado en la presentación, pero es un, un proyecto que, que estamos iniciando ahora y que tiene que ver con, con otro gran, eh, eh, otra gran vertical que está teniendo mucho, eh, digamos, mucha demanda eh, actualmente en, en, en, en España. En la, en la parte que, que nosotros más conocemos es eh, estos dos operadores con los que trabajamos y es la telemedicina. Nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto con Cruz Roja que básicamente eh, lo, que, lo que quieren ellos es ordenar toda la información que están recogiendo de, de pacientes y que tiene que ver con constantes vitales, con, con llamadas eh, a, a teléfonos de atención, con llamadas a teléfonos de emergencias de violencia de género y aquí lo que, lo que se abre, sobre todo en la parte más eh, que llamaríamos IoT, que es la parte más de dispositivos, lo que se abre es un abanico nuevo de protocolos que nosotros no, no conocíamos de nada porque no tenían nada que ver con telco, pero sí que se estaban utilizando en la parte de, de teleasistencia, de telemedicina. Eh, hay algún, hay bueno, una variedad enorme de protocolos, pero hay algunos súper rudimentarios. Hay, hay protocolos que tienen que ver con, con la, los tonos, los multitonos de eh, antiguos de, de los teléfonos eh, cuando se utilizaba el teléfono como modem para conectarse a internet, pues eso que es algo que, que no suena antiguo a día de hoy se sigue utilizando en algunas aplicaciones como la telemedicina eh, ¿Cuál es el, el reto aquí en el, en el caso de Turboja? Integrar todo lo que, lo que ellos tienen dentro de, de lo que ahora nosotros llamamos un broker eh, de comunicaciones IoT un broker que es capaz de recoger toda, toda la información que le llega de dispositivos muy variopintos y, y muy variopintos es cosas muy diferentes y traducirlo a un lenguaje en el que ya puedo combinar toda la información que tengo y aplicarle la inteligencia que luego va por encima que sería un, un capítulo aparte del que podríamos hablar en, en otra sesión que es la parte de inteligencia artificial, eh, aplicaciones específicas para... para... <coughs> modelos predictivos, etc. Eh, bueno, resumiendo un poco, esto es lo que parte de las cosas que estamos haciendo porque hay muchos proyectos, afortunadamente, en, en toda esta parte de IoT. Y aquí un poco por, por resumir el, cuál es la, la propuesta de, de valor de NAE, pues básicamente nosotros conocemos el, el mercado telco, que es muy importante, y sobre todo ahora que hablamos de que, de que la red 5, 5G tiene un protagonismo enorme la parte de red, porque pasamos de una red basada en hardware interconectado a una red en la que tiene casi más protagonismo el, el software, porque es la manera en que hacemos que esa red sea flexible. Esta es la parte que nosotros conocemos, es a lo que nos hemos dedicado siempre. Y ahora, en el ecosistema de, de fabricantes que, que se abre, que es un ecosistema gigante en la parte de IoT ya era gigante pero es que ahora con 5G, eh, que está un poco abierto a la imaginación, pues surgirán empresas de, de todo tipo que aprovecharán esta oportunidad y ahí es muy importante saber gestionar ese, ese ecosistema. Todo esto, eh, combinado un poco con la experiencia que, que tenemos, pues eh, es lo que eh, honestamente pensamos que, que, puede, que puede ayudar a la hora de, de definir, sobre todo los casos de uso, que es la, la clave aquí. A nivel ya de conclusiones, para, para cerrar un poco, yo creo que, que no, no cabe duda de, de la oportunidad que supone el 5G. Yo creo que esto lo ha, lo ha dejado bastante claro eh, Joaquín. Eh, hay una serie de claves, pues eh, estaría la parte de saber dimensionar muy bien la infraestructura o definir casos de uso, pero estos son ejemplos. Eh, realmente va a haber muchas claves que, que hay que entender, hay que saber eh, poner en, en práctica y hacerlo con la inteligencia para que, no solo resuelvan el, el, la necesidad del cliente y satisfagan lo que es el caso de uso, sino que además supongan un, una vía de ingresos y sean realmente un negocio que justifique todas las inversiones que se están haciendo. El 5G ya está aquí, ya estamos subidos a, al carro. Desde en la parte que nos toca, eh, nadie ya ha empezado el camino, contamos con la experiencia, las capacidades y bueno, pues nuestra, nuestra intención. Obviamente es ayudar. Eh, hoy gracias, de la, eh, gracias al CCIC. Y, y bueno, un poco todos de la mano de, de esta alianza 80-180, estamos seguros de que, de que va, va a dar sus frutos. Muchas gracias y estamos a, a disposición de ustedes para lo que, para lo que quieran eh, comentar y las cuestiones que tengan. Gracias. Gracias. gracias Marco gracias Joaquín eh, si tenemos algunas preguntas entonces eh, ya se las vamos a, a empezar a hacer y ustedes sabrán quién eh, responde, aprovecho para darle gracias a todos los asistentes que nos acompañaron creo que ha sido una charla muy interesante con mucha información eh, pertinente para nosotros acá en Colombia eh, que estamos empezando, como ustedes lo decían, estamos empezando ese camino del 5G y, y ver cómo podemos aprovechar Toda esa nueva tecnología. Entonces, Lore, te dejo la palabra eh, para empezar con las preguntas. Gracias, Adri. Eh, buenos días para todos. Efectivamente, tenemos unas preguntas. Voy a leer la primera de Sergio Espinosa. Nos dice: ¿Cómo están planeando mitigar el riesgo que tiene que ver con las violaciones de GDPR? Pues existen casos documentados en el área de IoT en el que se, mina, se miran millones de datos en los hogares para dirigir marketing y violar privacidad. Efectivamente, si queréis contesto yo a, a esta. Eh, efectivamente, ese es uno de, la, de los retos a los que nos hemos enfrentado en, en el proyecto de IoT, en el último que, que comentaba. Y aparte de lo que es la auditoría propia interna para hacer que un dispositivo sea seguro, el, el que se haga un, una buena prospección de, de los fabricantes y que se pidan todos los certificados que, que son necesarios y están vigentes, aparte de eso, lo que se está haciendo por parte de, del proveedor de servicio es eh, hacer un, unas auditorías un poco más invasivas, eh, hacer unos hacking éticos a la solución una vez que está montada. Más allá de eso, eh, sí que sí que es cierto que, que el, eh, los datos personales eh, son, son delicados y, y tienen que ser diferenciados eh, o tienen que ir por otras vías por las que van, de, por las que van lo, los datos eh, pues más. Eh, eh, técnicos digamos yo en la, en la parte que, que conozco lo que, lo que se ha hecho es seguir un poco estas, estas fases y, y luego sobre todo la, la última parte de, de hacking ético en la, que, en la que se implementan de alguna manera, o sea, al igual que, que lo que haces es probar extremo a extremo la, lo que es el caso de uso para el que tú habías desarrollado la solución también se implementan o se, o se testan algunos casos de, de, llamémosle ataque, o de invasión en la, en la solución. Y todo eso tiene su, su salida, que es un poco la, la respuesta a, a esto. No sé si, si con esto queda claro la solución o alguien quiere, quiere matizar algo. Yo creo que está bien y, y con aras de, de cumplir un poquito con el tiempo, tenemos cuatro preguntas que vamos a tratar de sacar en diez minuticos para no pasarnos de las diez y diez. Adelante, Lore. Perfecto. La segunda pregunta, de hecho, es de Julián Cardona y él hace dos preguntas. La primera es qué prerequisito, eh, si es prerequisito que un país esté en 4G y con redes de FO en eh, la red de interconexión de radio base para poder comenzar a desplegar el 5G NSA o no es necesario. Y eh, de una vez te digo la segunda, que es de la misma persona, Julián Cardona, dice, ¿hasta qué punto debe acelerar un país el apagado de 2G y 3G para que sus redes de telecomunicaciones móviles se transformen en 4G y que estén preparadas para lleg la llegada del 5G al menos en NSA o puede iniciar 5G con penetraciones de 4G del orden de 40 y 50 si os parece, trato de contestarla yo. Eh, son eh, dos preguntas eh, de mucho calado, eh, en ambos casos con un importante impacto tecnológico, pero son, son preguntas a las que efectivamente eh, estamos respondiendo dentro de la industria. En lo que se refiere a, a la disponibilidad de 4G y fibra óptica, eh, pues para la, la puesta en marcha de, de, de 5G… Pues eh, es evidente que es un valor muy importante. Eh, sin duda, eh, cuanto mayor cobertura tengas eh, 4G eh, y cuanto mayor capacidad de conectar tengas las estaciones base con fibra óptica, eh, la puesta en marcha de una red 5G va a ser más sencilla. De hecho, comentábamos antes el caso de Suiza o el reciente encendido de esta semana de Telefónica aquí en España, se están usando tecnologías conocidas como Dynamic Spectrum Sharing, que lo que hacen es, eh, sobre eh, la solución 4G del operador, eh, montar eh, prácticamente como una feature software eh, las capacidades de, de 5G, de manera casi inmediata y casi, casi transparente. Eh, lo que sucede es que efectivamente en muchos continentes ese no es el caso, pues podemos hablar de buena parte del sudeste asiático o eh, pues el caso de, de América Latina, donde la penetración de 4G pues, ronda esos valores que hemos mencionado, en torno al 50%, o, eh, o la densidad de las redes pues, está muy lejos de esas 115.000 estaciones base eh, que mencionábamos antes en el caso, en el caso de, de Corea. Evidentemente, cada país, cada mercado requiere su estrategia eh, y hay soluciones disponibles pues, para, para encontrar eh, maneras de, de conseguir esos objetivos si bien pues puedan ser más dificultosas. Efectivamente, la fibra óptica parece un requisito, es un requisito muy importante, pero los fabricantes de equipamiento ofrecen soluciones basadas en microondas que con algunas limitaciones, efectivamente, pues pueden, por ejemplo, cubrir ese gap Y con respecto al, al asunto de la migración, es también un tema, eh, y, y el apagado de tecnologías obsoletas, es también un tema eh, muy, muy interesante. De hecho, eh, en las próximas semanas vamos a publicar eh, en nuestro web pues un white paper que hemos escrito al respecto acerca de cuáles deben ser las estrategias para pagar el principio 3G y redes eh, de cobre eh, para sustituirlas por redes 4G y fibra óptica y el impacto digamos que el revenue latente los ingresos que nos están consiguiendo rozan para el caso de España los 2.000 millones eh, de euros al año eh, es, requiere una requiere efectivamente no es, no es un problema tecnológico, aunque también es esencialmente un problema de convencer a los clientes de que hay un valor en, esta, en estas nuevas redes ¿no? y de esa manera eh, pues, eh, pues conseguir que esa migración eh, se produzca de forma natural. Evidentemente, un compromiso de los reguladores y el Estado, que es quien administra la frecuencia, también sería un empujón sustantivo. Y creo que eso responde... ¿O trata de responder a estas dos excelentes preguntas? Bueno, eh, la última pregunta es de Juan Marino. Dice, aún los operadores locales se quejan de que el ecosistema de dispositivos no es tan abundante y los precios están lejos del nivel que tienen los dispositivos legacy en GPRS o en 3G. Esto se ve como un inhibidor para que el mercado IoT despegue sobre NB-IoT-IoT o LTEM. ¿en qué nivel de precios están los dispositivos IoT? Ejemplo, para la telelectura de contadores en Córdoba. Bueno, esta, esta pregunta creo que es para mí. Eh, bueno, eh, aquí hay una... Efectivamente, es, es una buena pregunta, porque eh, los costes de, de los dispositivos GPRS son, son bastante más bajos, o eran bastante más bajos que, que los que nos encontrábamos al principio en Narroban IoT. ¿Qué pasa? Que es un tema de madurez de la, de la tecnología, pero también es, un, es una apuesta del fabricante, porque una vez que... nosotros lo que, no, lo que notamos es que, en, por ejemplo, por, por poner un, un ejemplo concreto primero, que es el de sensores de residuos, nosotros teníamos un coste o un, o un precio que nos daba el fabricante en, en sensores que medían eh, ultrasonidos que era pues, el, la quinta parte en GPRS que lo que nos costaba en el -T. ¿Qué pasó? Que una vez que el, el Narroban IOC se convirtió en un estándar o sea, se aceptó como un estándar a nivel internacional, los fabricantes empezaron a ver la oportunidad. Empezaron a, a entender que esto eh, les iba a suponer un, un despliegue mucho más grande y empezamos a ver cómo realmente esos precios sí que se, se bajaban. No a, a los niveles que, no, que nos hubieran gustado, pero sí que cuando se empezaba a hablar de, de compromisos de despliegue, de proyectos concretos y de, y de oportunidades, eh, surge un poco la, la, la oportunidad conjunta ¿no? de, de, de decir... Eh, si soy capaz de entrar contigo en este mercado pues también seré capaz de, de llevarme un, una parte mm, digamos que en este proyecto nosotros trabajamos con, con un operador grande que es capaz de negociar y de conseguir que, que el fabricante también eh, pues eh, asuma esa parte del de riesgo en, en arroba niote era, era complicado porque eh, había otras tecnologías que, que, se estaban, que se estaban desplegando. Hablamos de LoRa, SeedFox, etcétera. Algunas que no eran ni siquiera comparables, pero que sí competían en, en algunos despliegues. En, ya digo que el, en el momento en que se aceptó el urbanidad como un estándar, cambió mucho la sí que se consiguieron en precios eh, más escalables. Ahora... En el, en el proyecto de, de telecontadores nosotros ya estamos en, en unos precios que, que pues entran dentro de lo razonable y estamos hablando a lo mejor de, de que son el doble o menos y que cuando lo metes en un proyecto grande eh, sí, que, sí que puedes ser capaz de ser competitivo si eres capaz de, de combinar eso de una manera que también con, con la parte de, de plataforma, de aplicación, porque en, en este tipo de proyectos no estamos hablando solo de sensorica. Entonces, ¿cuál es la, la ventaja competitiva de, de, un, de un operador cuando se mete en el negocio del IoT? Pues ser capaz, al igual que no, que no quiere solo dar las comunicaciones y quiere ir más arriba en la, en la cadena de valor, el, el que los sensores sean solo una parte del total también te beneficia en el, en el sentido de que puedes entrar en costos. ¿Qué va a pasar con el 5G? Que yo creo que está tan claro que es un, una oportunidad y que, y que va a abrir tantas vías de negocio que los fabricantes van a, van a competir directamente eh, metiendo los chipsets eh, de una manera un poco más dinámica de lo que hemos tenido hasta ahora, que había muchas más tecnologías de, de índole mucho más diversa. Es un poco mi opinión ¿eh? de, en base a a lo que nos hemos ido encontrando. Bueno, nuevamente, eh, gracias Marco, gracias Joaquín y gracias Víctor. Eh, han sido muy, muy amables con su tiempo, con su información y sus conocimientos. Creo que ha sido muy interesante para todos los que tuvimos la oportunidad de, de oírlos. Eh, y bueno, seguramente eh, seguirán muchas preguntas que si hay, las trataremos de, de canalizar y de llevar hacia ustedes a ver si, como decía Marco, hacemos una segunda sesión o, o, o cómo continuamos. Eh, nuevamente, gracias a todos por acompañarnos, gracias por su tiempo y esperamos volver a verlos pronto en otro webinar de la Alianza. Muchísimas gracias.